Este vídeo pretendemos que seas nuestro aliado, pretendemos que analices tu capacidad de transformar el entorno en el que vivimos de una forma más accesible. Mostraremos en unos minutos aquellas cuestiones en las que entendemos debemos de mejorar y otras que nos quedan por hacer. Estamos convencidos que juntos seremos capaces de poder transformar nuestra isla, el entorno en el que vivimos los bienes y servicios, eh, podemos transformarlos para que sean accesibles y usables por todos. Hoy quisiera dar un mensaje positivo de nuestra isla, de Gran Canaria, en cuestión de accesibilidad y diseño para todos. En principio deberíamos de ver dónde estábamos hace, por ejemplo, hace 10 años, dónde estamos ahora y dónde queremos llegar. En estos últimos años ha habido un desarrollo bastante grande en materia de accesibilidad ...en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades... ...en materia sobre todo de, de romper las barreras físicas... ...que nos encontramos a diario, como son los bordillos... Eh, ...los pasos, el transporte, eh, la educación, eh, la cultura... Y, ...y todo eso hace que podamos tener una vida eh, mucho más fácil... ...y que sea inclusiva en el día a día nuestro. Soy una persona con discapacidad... Soy autónomo, aunque me cuesta resolverme en algunos casos y es muy difícil. Eh, hay además muchas personas con discapacidad intelectual que le cuesta un poquito más que yo resolver los casos. Tenemos que pensar que, eh, que, se, que tu hijo tu familiar eh, tenga una discapacidad, del modelo que sea, automáticamente supone cambiar el entorno, cambiar la vida, depende en qué momento mmm, sea detectada la discapacidad, puede ser adquirida, puede ser de nacimiento, puede ser intelectual, puede ser como sea. En ese momento la familia tiene que cambiar, tiene que cambiar su modelo de vida, tiene que cambiar sus expectativas de futuro y, sobre todo, tiene que eh, ...tirar de recursos que a lo mejor ni siquiera tiene... ...recursos personales, recursos económicos... ...y a partir de ese momento empezamos a vivir una vida diferente... ...pierdes posibilidades profesionales en el supuesto que las tengas... ...tienes que cambiar muchas veces de entorno, de colectivos... ...y empiezas a pensar de una manera diferente... ...además pierdes de alguna manera el derecho a envejecer... ...porque tienes que ser responsable durante toda la vida... ...de la evolución y de, de intentar que se respeten los derechos de, de tu persona. ¿no? Hola a todos, me gustaría comentarles eh, las barreras con las que nosotros nos encontramos diariamente. Necesitamos servicios de interpretación que todavía no están del todo cubiertos, los cursos de formación que no están del todo adaptados y en las actividades del ocio en tiempo libre, tanto en el cine como en el teatro, no está del todo adaptado. Nos gustaría que en nuestra vida diaria eh, sepan que nos encontramos con bastantes barreras. ...ahora mismo está en Europa ha implantado un modelo... ...y nos gustaría implantarlo aquí en la isla de Gran Canaria... ...para que esta isla Gran Canaria fuera accesible... ...por último nos gustaría que nos conocieran... ...que conocieran a la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria... ...un saludo, les esperamos pronto. Para que Gran Canaria sea una isla de primer nivel... ...y que esté en el centro de toda Europa... Eh, ...tenemos que tener una isla totalmente accesible... ...que todos los servicios y productos sean accesibles... ...y el diseño de las cosas sean para todos... ...que todas las personas... ...con o sin discapacidad... ...pueda disfrutar de todos nuestros servicios... Eh, ...que recibe la ciudadanía en igual de condiciones". Es verdad que todavía queda mucho por hacer... ...como la reducción pues de, ...sobre todo de en las calles... ...que sean más accesibles para todos... ...pero es verdad que sobre todo... ...el problema que tenemos es de barreras mentales... ...todos los días nos encontramos con, con problemas generados... Eh, ...en cuanto a la conciencia de la gente... ...en el respeto hacia las personas con alguna discapacidad... ...como pueden ser también en, la, en las plazas... ...incluso de aparcamiento... ...en el transporte a diario... Eh, ...también en el tema de educación... Eh, ...suele haber problemas para, para algunos chicos... ...para poder acceder a sus centros... ...y que también eh, sean aceptados por el resto de sus compañeros... Eh, en el tema de, por ejemplo, ocio, es importante que podamos seguir desarrollando eh, programas de teatros accesibles, cines también con, con sesiones para todos. Los apoyos que necesitaríamos son pictogramas, eh, en algunos casos ponerlos en lugares públicos que se vean, dibujitos para que lo entendamos mejor las personas con discapacidad intelectual. Luego sonidos en la guagua, que nos digan dónde está cada parada y cómo se llama cada parada para que las personas con discapacidad intelectual lo entendamos mejor. Eh, después lo que necesitaríamos es lectura fácil. Lectura fácil que en los lugares públicos y en zonas así, institutos, que las cosas que nos den lo entendamos porque hay cosas que no entendemos cuando nos dan las cosas como los exámenes y cosas así y por ejemplo en los ayuntamientos los papeles que nos dan son muy difíciles de entender también porque hay palabras que desconocemos y bandas en el suelo eh, como por ejemplo para que te digan dónde está cada sitio por ejemplo urgencia, y que siga una fila de urgencia del mismo color ...y por ejemplo, en otro pabellón, por ejemplo, ¿no?... ...dónde están los baños, por ejemplo, dicen baños... En, ...de distinto color también, para saber dónde estamos. Una persona con discapacidad intelectual necesita un apoyo constante... ...necesita supervisión en algunos casos, pero en otros simplemente un apoyo... ...que ese apoyo requiere de dinero, de compromiso, de entidades que lo apoyen... Y entonces, desde alguna perspectiva, lo que nosotros queremos pedir es las administraciones públicas deben de implicarse, deben de ser conscientes de qué estamos hablando. O sea, los recursos no los puede poner siempre la familia ni debería tampoco de tener que hacerlos. El entorno tiene que cambiar, la accesibilidad es un derecho. ...por tanto las personas deberían de poder eh, integrarse... En, ...en la vida normalizada, en una vida inclusiva... ...sin necesidad de estar siempre valorando a dónde vas... ...¿cómo lo haría yo? Pues creo que lo más importante quizás sería la sensibilización... Eh, cada, ...cada una de nuestras administraciones públicas... ...puede poner su granito de arena. La accesibilidad y el diseño para todos es un derecho... ...y partiendo de que es un derecho tenemos que conseguir... ...junto a todas las administraciones los equipos técnicos de las administraciones que es importante, un trabajo en conjunto, transversal y sobre todo que haya cooperación en ese sentido. Eh, no solamente eh, son presupuestos, es dinero, sino que las acciones eh, que se estén realizando, las inversiones, se realicen bien. De ahí la importancia de la formación continua del personal de las administraciones públicas ...y que cuente siempre con el sector de la discapacidad... ...y con aquellos profesionales que están especializados... ...en el campo de la discapacidad... ...del diseño para todos y de la accesibilidad. Eh, vivimos rodeados de, de mar... ...y no todas nuestras playas pueden ser disfrutadas por todos... ...ahí podríamos seguir desarrollando sobre todo... ...un plan para, para desarrollar que sean las playas accesibles... ...con un diseño universal... ...y además también eh, tenemos un una isla privilegiada en cuanto a la naturaleza y podríamos también desarrollar itinerarios en, con pasarelas accesibles para todos y poder disfrutar de, de esta maravillosa isla. Bueno, también lo que necesitaríamos sería personal formado para personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad, aquellos que no lo entiendan, se lo expliquen despacio, despacio y, muy, ...y mejor para que aquella persona con discapacidad intelectual lo entienda. Además, por la parte de compete en el tema deportivo... Eh, ...también ha habido bastantes avances en cuestión de pruebas deportivas... ...que ya, ya somos aceptados y somos uno más dentro de, del calendario de, de las pruebas deportivas... ...pero es cierto y es verdad que no todas las personas tienen acceso... ...al material necesario para empezar a hacer el deporte en el momento de iniciación, eh, también eh, para seguir desarrollando sus habilidades y también en el plano competitivo. Es ahí donde tenemos que también eh, implementar las políticas y poder eh, que sean accesibles pues, esos materiales, también el personal necesario para que todos podamos mmm, vivir de una forma inclusiva el deporte como otras facetas de nuestra vida. Tenemos que pensar que mmm... ...para cualquier cosa nosotros necesitamos... ...muchas veces un doble gasto... ...aparte de pagar eh, terapias profesionales, lo que sea... ...tienes que pagar a esa persona de apoyo... ...para ir al cine, que parece una tontería... pero mi hijo para ir al cine son dos entradas... ...dos transportes y una persona... ...si no quiero que una persona de 26, 27 años... ...vaya siempre de la mano de su madre". Para terminar la conclusión que yo diría es... ...los, los entornos accesibles son más, más seguros... ...y no dan, nos dan autonomía. La accesibilidad y los recursos que destinamos a la misma... ...deben de ir de la mano... ...si no, todo quedará en nobles intenciones. Hay muchísimas cosas que cambiar... ...pero yo creo que aunque se haya avanzado... ...hay cosas fundamentales, que es... Eh, ...nadie nace aprendido... ...si desde todos los ámbitos nosotros conseguimos que todo el mundo sea consciente de que el derecho lo tenemos todos, que lo único que hay que cambiar son actitudes, podríamos conseguir muchas cosas. Entonces, si el, de, el derecho lo tenemos, lo que hay que hacer es entre todos promover cambios que muchas veces falta, pasan por sensibilización, pasan también por dinero, pero sobre todo por promover. Yo creo que si desde la administración se van cambiando actitudes, se van cambiando modelos, la sociedad va a cambiar, porque todo esto es al final una parte de, de contagio de todos. ¿no? desarrollar políticas de concienciación en, en las aulas, en los colegios, en asociaciones, para que nos vean como uno más y sobre todo que vean que tenemos eh, capacidades diferentes, pero gracias al apoyo de todos, eh, sobre todo del cabildo, podemos tener eh, posibilidades infinitas.